Por eso decimos a ver, cuando habla de humanidad, no tiene fronteras. Sí. O sea, es una cuestión humana. Sí, sí. Te lo estoy comentando como diciendo acá, que supuestamente parecemos euro... ¿Eh? El primer, primer mundo y esas cosas y tal y cual. Y... Mmm, yo estoy, estoy escuchando cosas de Bolivia, de Perú, de Honduras. Eh, Argentina es más europea de... ¿Que el resto de, de Hispanoamérica? No, no sé, no sé, a ver, no, no, no caigamos en eso de, de la etiqueta de quién, porque volvemos, digamos a ver, eh, etiquetamos también a los países, no yo no considero que uno sea mejor o peor que el otro, o que estén más avanzados o no que el otro, creo que es una cuestión humanitaria, acá eh, se trata de pensar en el otro o no pensar en el otro, se trata de, de, de ser humano o no ser humano, al lugar en que vayas siempre es así. Me ha pasado que he viajado, he viajado a España, he viajado a otros países, y, y en Holanda mismo, o sea, me encontraba con un paseo en el cual me decían que no me entendían cuando les hablaba, porque, bueno, mi inglés es medio malo, y en otro lugar, tenían un barco adaptado en donde vos apretabas un botón, subías con tu silla de rueda sí. y andabas lo más bien. Entonces, a ver, ¿era que no me entendían el idioma o era que no tenían ganas de animarse a decirme que el barco no estaba preparado? A ver, y esto va más allá del COVID-19, esto es de hace... ¿de sí, siempre? esto es de sí, sí. siempre y no hay países mejores ni mejor ni mejor ni peores tampoco, no, hay, humanos, tampoco hay humanos ni mejores ni... ¿Qué no es eso? a ver es, ahí no entramos pero el tema de las políticas eh, hay que reconocer que son distintas en españa en argentina en bolivia y en perú y sí por eso, eso no... es importante también que pueda que pueda haber un y esto del COVID es, es, yo lo veo así, es fundamental, porque ¿qué pasó? Nosotros recibimos en Argentina noticias de lo que pasaba en China, automáticamente se traslada a, a pensar qué hicieron en China y cómo podemos prevenir nosotros en China en España digo, ¿no? En España pensaron, "Uy, mira lo que le pasó a Italia, no, vamos a cambiar, vamos a mejorar." En Argentina dijimos, "Oh, mira lo que le pasó a Italia, a España y Francia, no, vamos a hacerlo antes." Y así sucesivamente. Sí, sí, sí, sí, eh, sí, sí. Estados Unidos, bueno, ahí queda. Esto en es un efecto do, dominó. Yo no sé sí, qué... Sí. Bueno, pero no, no me voy a poner a hablar de esas cosas porque bueno, no, no entiendo sobre política global ni, ni me interesa, pero digo, y si lo traslado, si lo traslado un poquito a la planicia donde estamos nosotros, en la cuadra acá de mi barrio, me parece que tiene que ver con eso. A ver, bueno, el vecino de al lado, ¿qué está haciendo? ¿Qué, qué hizo? ¿Qué, ¿Qué necesita? Porque recién ahora eh, están mandando los chinos eh, médicos a otros países. Y digo, bueno, a ver, tomémoslo de ejemplo, porque capaz que podamos sacar cosas que son positivas para más adelante. Porque si con el mundo funcionando éramos, somos discriminados, imagínate con el mundo parado. Ya. Yeah. Sí, sí. que Bueno, qué sé yo, esa, esa reflexión. Y, eh. con los países, y con los países pasa lo mismo, o sea, hay países... Que tienen mayor infraestructura, mayor capacidad de, de, de, de pasar esta crisis, y habrá países que no. Entonces, bueno, habrá habrá que ayudarnos entre todos. Sí. Y. Uy. Vale. Eh, no, es que estaba publicando ahora, dando un anuncio de que lo estamos grabando y que se, se emitirá en otro momento. Pero, no, pero como creo que has cerrado la ventana tú de, de Facebook ahí. Pues no sé qué mandarte más. Ahora yo ya llevo 18 días, por lo menos, aquí sin salir ni al portal de casa. Encuentro a faltar la vitamina D. Mi estado de ánimo ayer tuvo un, un derrumbe total. Y bueno, no sé. Y esto va para largo y a ver cómo mantenemos la calma lo mejor posible y la, la, los ánimos en alto, ¿verdad? Sí, yo la semana pasada también estuve, estuve bastante mal, recordando viejas épocas de cuando estuve internada eh, mm. y, y me vino a la memoria un poco todo ese malestar de, de querer hacer y no poder, pero... Pero bueno, creo que, que pudimos eh, aprender de todo eso también y, y bueno, tenemos que poder transmitirlo para, para, para, para que quizá pueda ayudar a otra persona. Sí, eh, es evidente eh, que cuando nos sucedió estas situaciones de, de confinamiento involuntario debido a nuestra, nuestra condición física, eh, yo recuerdo que hubo un proceso eh, paulatino y gradual de subidas, bajadas y demás, que no se llegó a estabilizar hasta que pasó, pasó un tiempito. Ah. ¿Eh? Yo al principio me aburrí de leer, me aburrí de ver series televisivas, me aburrí de escuchar música, me, me aburrí de soledad, hasta que me reinventé, me, me organicé por el horario, mi mamá me traía... Agua tibia, con agua jabonosa, una esponja. Yo me tenía que lavar la cabeza, todo, porque yo iba escayolado desde acá hasta la punta del, de la pierna y no podía ni, ni salir de la cama. Ni, ni Una vez me llevaron como si fuera una, un sofá desde, desde mi habitación hasta el comedor porque había un evento familiar y me tumbaron en el sofá y pude disfrutar okay. de de la compañía, imagínate, ¿no? Y, pero fue eso, un, un, un tiempo gradual de adaptación y aceptación de la situación y encontrar una metodología de eso, ya te repito, de organización de, de tal hora, higiene, de tal hora, eh, prácticas de, de gimnasio, eh, ¿sabes? No sé. Y volvamos, y vuelvo, vuelvo a, a, a hablar sobre la colaboración qué importante que es la colaboración, bueno. eh, porque si vos no tenías apoyos de personas, la verdad es que yo muchas veces creí que podía hacer las cosas sola, durante mucho tiempo de mi vida, creí y dije, no, yo esto lo voy a hacer sola porque yo puedo, yo estoy sola, sola, no, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, hasta que bueno, me di cuenta que no, que no era así, que todo lo que había logrado no lo era que lo había hecho sola, lo había hecho con la ayuda de otros. Y, y la gente con cuerpos normalizados no es consciente de que eso también le sucede. Claro que sí. Por, no sé, por ejemplo, algo tan tonto como decir: si tú, si no hubiera alguien que recogiera la comida, la cultivara y la vendiera, o la ropa que llevas, no, no, no, no nos la hacemos nosotros. Somos una sociedad, los humanos somos. Y nosotros somos requete interdependientes las personas con diversidad funcional. por eso por eso por eso considero que es importante que nosotros podamos hablar de esto ahora en este momento porque vamos sí, sí. que aprovechar que están todos ahí sí, <ríe> atentos sí. para escuchar estas cuestiones así que sí, sí. Eh, ojalá ahora el, eh, vamos, vamos a publicarlo ojalá pueda ponerle los subtítulos porque lleva Lleva muchísimo tiempo, voy a ver si lo puedo, puedo hacer para, para que las personas sordas eh, también puedan acceder a todo esto que estamos hablando, porque es importante, espero poder hacerlo, y si no, eh, vamos, vamos a hacerlo con tiempo también, porque es importante que, que lo, puedan, lo puedan tener. No hay tiempo que perder. Uh -huh. Mira, que Quizás ahora estaremos más ocupados que en el tiempo de no coronavirus para intentar... A, a los demás, que para mí es, es fundamental, igual que tú. Claro que sí, sí, sí. Sí, me la paso. Lo que pasa es que cuando el mundo está andando se hace más difícil. Sí. <ríe> Así no. que bueno. Bueno, bueno, a pesar de los problemas técnicos creo que hemos podido eh, transmitir un poco de lo que queríamos. Así que voy a ver ahora sí. si, si me pongo a, a compaginar eso y ya te lo comparto para que lo puedas compartir con tu gente. Muy bien. ¿Eh? Pues un beso muy grande bueno, y a, a pesar de las distancias te siento muy... muy Se cortó. No te, no te entendí. Se cortó. Vale. Repita, digo que, repita. Digo que a pesar de la distancia, que te siento muy cercana. Bueno, gracias. Y sí, porque no, nos acerca el, lo que ponemos en común. ¿No sí. es Así que eso es importante. Saludo a Marta. Y, y, y bueno, no, no. saludos a, a todo el mundo que, que nos estaba viendo y nos estará viendo en esta grabación. Claro. Muy grande. Y, y aquí aquí ya son muy buenas noches porque ya es muy tarde. Sí, y sí es un poco tarde. está, está muy, muy oscurito ya. Y bueno, pues nada más. Bueno. Chao. Chao Javi, nos vemos chao, la próxima. Chao, chao. chao.